En han volgut reflectir als valors i les diferents identitats dels joves perquè que sentin identificats i que siguin els mateixos els que ens hagin aportat els valors que volien que hi, eh, que hi al, al mural, fa que, bueno, de alguna manera els hi dona veu, a veu als joves de Vila de Cans i creiem que és súper important que els siguin els propis joves els que ens ajudin a dissenyar i a fer seu i a aportar la seva identidad identitat a, a aquest difícil se involucre a la gente joven en este tipo de dinámicas me parece como bastante... es una... puede parecer una obviedad, pero me parece como muy muy importante y le da un plus al diseño porque, bueno, como ya he dicho antes, una cosa es llegar y tú con tu arti, como, como artista no tienes una, un lenguaje, tienes una serie de iconos, de elementos y más que llegar y plasmar eso, bueno, hacer un pequeño diálogo no y, y ver ellos, ellos qué les gustaría ver o en qué piensan, conocerles un poco... Eh, sacamos el tema de la sostenibilidad, sacamos el tema de, bueno, de, de preocupaciones actuales que ellos puedan tener y hacer que, bueno, que, que el diseño sea un poco de todos, de esa manera consigues que ellos también estén involucrados, que lo vean. Y yo creo que en cierta manera también sientan un, un puntito de orgullo, ¿no? Pienso que la juventud es el día de mañana y que cuenten con nosotros nos hace sentir más importantes y no que somos un estorbo. Está muy bien que venga alguien de fuera, que tenga un contexto diferente al que estamos acostumbrados y que nuestros jóvenes y, y nuestros niños puedan aprender de ello y puedan tomar cosas positivas, la verdad. Que nos digan de hacer algo tan, tan artístico, se siente, se siente bastante bien. Somos realmente el futuro. Y si no sabemos de qué van estas cosas, pues no irá muy bien, digamos. Reflexa con lo que las nuevas generaciones pueden expresar y tal, y el shock que quedará grabado aquí. Y yo creo que es quedar muy chulo y para concienciar a la gente también de lo que ve ahora y lo que podemos arriba hacer nosotras.